Comienza a disfrutar del espacio que mereces en compañía de tu familia. Te presentamos la nueva Chevrolet Traverse. Una SUV cómoda, versátil y con el espacio interior más amplio de su categoría. El renovado diseño exterior de Chevrolet Traverse la hace lucir aún más atractiva y estilizada que nunca. Sus rines de 20 pulgadas le dan un toque único. Los faros LED con tecnología IntelliBeam activan automáticamente las luces altas o bajas de acuerdo con las características del camino. Los espejos exteriores, al color de la carrocería, cuentan con ajuste eléctrico. Son calefactables, abatibles eléctricamente y tienen sistema direccional incluido. El doble quemacocos con control eléctrico te permite disfrutar al máximo cada viaje. Al interior de la nueva Chevrolet Traverse encontrarás todo el espacio que necesitas para viajar con el máximo confort. Elige entre sus dos configuraciones, ya sea para siete u ocho pasajeros. Al tomar tu asiento, experimentarás la comodidad conectividad y el gran espacio interior que solo Chevrolet Traverse te puede ofrecer. Sus asientos son de piel y cuentan con el sistema Smart Slide para darte la mayor amplitud y libertad de movimiento al acceder a la tercera fila de asientos. Además, la tercera fila es abatible 60-40 para liberar espacio en el momento oportuno. Este amplio espacio es ideal para llevar desde las bolsas del super, el equipo deportivo de la familia, hasta todo lo necesario para gozar de unas vacaciones repletas de aventuras. De esta forma, su volumen de carga de 651 litros aumenta a los 2.789 litros de capacidad. Una gran capacidad de carga requiere de un gran desempeño. Por eso, Chevrolet Traverse está equipada con un motor 3.6 litros con 305 caballos de fuerza, torque de 260 libras-pie y una transmisión automática de 9 velocidades. En cuanto a seguridad, Chevrolet Traverse está equipada con 7 bolsas de aire, espejo retrovisor con cámara de reversa, y cámara 360 para una visión total del trayecto. También cuenta con sensores de reversa, alerta de punto ciego, alerta de cruce trasero, asistencia de colisión frontal a cualquier velocidad, alerta de colisión frontal con indicador de distancia, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de detección de peatón delantera y trasera y control crucero adaptativo. La tecnología de Chevrolet Traverse tiene toda la conectividad para hacer de tus viajes los más entretenidos y divertidos. Su sistema de infoentretenimiento con smartphone integration y proyección inalámbrica te permite disfrutar las aplicaciones favoritas de tu teléfono desde una pantalla táctil de 8 pulgadas. Chevrolet Traverse está equipada con OnStar 4G LTE con hotspot de Wi-Fi para compartir internet de alta velocidad hasta con 7 dispositivos de manera simultánea. Y, a donde vayas, con Amazon Alexa integrado, puedes usar comandos de voz para reproducir tu música favorita, obtener indicaciones, hacer llamadas, cambiar la estación de radio y mucho más. Todo esto mientras manejas. Además, siempre contarás con múltiples opciones de carga para tus dispositivos, ya sea el cargador inalámbrico o bien los siete puertos USB distribuidos al interior del vehículo. Gracias a la tecnología de ONSTAR, en caso de robo o accidente, contarás con la respuesta de un asesor especializado que te asistirá de forma inmediata. Y de ser necesario, enviará los sistemas de emergencia hasta tu ubicación exacta las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es la nueva Chevrolet Traverse, una SUV con el espacio que tu vida merece. Lleva todo lo que tu familia necesite para hacer de tu día a día la más grande aventura. Para conocer más de Chevrolet Traverse, visita nuestro sitio web chevrolet.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales.